¿Te acción? Si, sí, si quieres Toma 1, escena 1, acción Escena 1, toma 2, acción Pero este día, la vamos a capturar otra vez pues no, Corte Vamos a ir. Eh, Capturar no, Verga, a huir no. de él Bueno, volapte <risa> al futuro, eh, supongo que este es el presente <risa> Así que si estás está escuchando esto, pues nos equivocamos Toma... Ah, sí, toma 3, escena 1, acción Escena 1, toma 4, acción Ya. Escena 1, toma 5, escena 1, toma 6. Se me escapó de los manos. Peleáter para atrás y me cae. Ya ya ya. ya, ya. ya, Escena 1, toma 7. Escena 1, toma 8. Veanlo, vean cómo camina. Escena 1, toma 9. Eh, ¿qué? Ah, ya. Eh. Hacienda 1, toma 10, dame una explicación. Preciosa. Algunos comentarios del director. Eh, pues está quedando muy pitero, pero pues está es la insensión. Hermoso, hazlo otra vez. ¿Otra <ríe> Te estoy siguiendo. <risa> ¿Qué opinas acerca de este proyecto? Está muy pétaro la verdad, pero es la intención uh, Sí, sí, sí, sí Mira ese trazo güey. Hola, bebé A ver, wey, corriendo no. ¡Pinche vato, wey. Se una fogatita aquí ¡No! ¡Güey! Perdón, perdón. ¡Te ayudo! Simón, ¿qué va falla? a hacer? ¡Está loco, ¡Está loco. Aquí quedó nuestra fogatita muy bonita Estos güeyes <risa> están escuchando los audios a ver si todo salió están cerca. Es... ¿Qué? Es... Así. Escena 2, toma 1 Escena 2, toma 2 Toma... Toma 1 porque no grabé Escena 3, toma 1 ¡Acción! Escena 3, toma 2 Acción, escena 3, toma 3, acción <risa> hey, aquí Black Marie. Acabamos de llegar por las cosas sí, señor. y se mojaron una una... Serio. Fue, ¿Qué? Tragedia, fue una tragedia, pero daremos con el culpable de esto y Nos cansaremos hasta, hasta dar con el culpable Porque yo les prometo, yo soy político y yo les prometo que lo vamos a atrapar Claro, y no vamos a poner dinero porque pues, nos da hueva verdad Y eh, si pues, es dinero, pues ¿no? queremos dinero Chile <risa> no Me donen No mames Güey, no mames Dije, no, pues no, no se han a mojar. Así se mojaron.